Iniciamos contándoles que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció este lunes cuatro medidas económicas de austeridad, entre ellas la venta de uno de los aviones presidenciales con el propósito de hacer frente a la situación económica del país. Además, el jefe de Estado ordenó la reducción del 10% en el sueldo de todos los servidores públicos de nivel jerárquico superior, es decir, los que más remuneración perciben. Veamos las declaraciones del presidente de la República. Honrado. El, El presidente de la de República, Lenín Moreno, la noche de este lunes anunció la implementación de cuatro medidas como parte de un plan de austeridad. Las dos primeras tienen que ver con los aviones y los autos de lujo de uso del gobierno. He dispuesto poder a la venta uno de los dos aviones que usa la presidencia al desplazamiento de las máximas autoridades y de altos funcionarios. Lo mismo respecto a los automóviles de lujo del gobierno que serán vendidos de inmediato. El estado posee dos aeronaves que fueron adquiridas en la administración anterior. El primero se trata de un jet brasileño Legacy 600 de la empresa Embraer, adquirido en el año 2008 a un costo de 30 millones de dólares. Es utilizado para vuelos nacionales y al extranjero. La segunda aeronave es un jet de fabricación francesa, modelo Falcon 7X, cuyo costo en el mercado en el año 2013 era de 50 millones de dólares. La recuperación de la economía es aún leve y para lograr que sea permanente, sostenida, requerimos del esfuerzo de todos, con acciones económicas creativas y repito, siempre pensando en los más pobres saldremos adelante. En cadena nacional, el jefe de Estado además indicó que ordenó la reducción en un 10% del sueldo de los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior. Agradezco de antemano la comprensión de los servidores públicos de nivel jerárquico superior. Ustedes son los primeros en saber que su aporte para sortear la crisis es un gesto patriótico y solidario. Dispuso además la venta de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa pública inmobiliaria Y ese dinero será invertido en el proyecto Casa para Todos, para la generación de empleo y el acceso a vivienda de las familias más pobres del país. En su informe, el presidente Moreno ratificó que cumplirá Señor con presidente. todas sus propuestas y obligaciones tanto internas como externas. He instruido al ministro de Economía y Finanzas que transmita con absoluta claridad a todos quienes han invertido en Ecuador, a todos los que han confiado en nuestro país que sus derechos siempre serán respetados y que nuestra palabra siempre será honrada. El cumplimiento de nuestros compromisos financieros está Garantizado. Entre otros temas, el jefe de Estado recordó que hasta el momento los ofrecimientos de campaña se han venido cumpliendo, como el inicio de la construcción de viviendas que es parte de la misión Casa para Todos que comenzó este mes. Además, la entrega de los primeros créditos para personas de escasos recursos y la firma del decreto para que se inicie la entrega de las pensiones destinadas a los adultos mayores que forman parte del programa Mis Mejores Años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que la proforma del presupuesto general del Estado para lo que resta del año tiene como prioridad la inversión social. La recaudación de impuestos sigue siendo la principal fuente de recursos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. El monto de la proforma presupuestaria para lo que resta del año asciende a los 38.818 millones de dólares y mantiene como prioridad la inversión social. Para el sector de la educación se destinarán 5.199 millones de dólares, a salud 2.779 millones, a vivienda 1.156 millones y para bienestar social 1.048 millones de dólares. El precio del petróleo que está proyectado por el documento es de 41.69 dólares por barril y se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.7%. Los principales ingresos para el Estado provendrán en su mayor parte por concepto de impuestos. Por esta vía, el gobierno prevé obtener 14.760 millones de dólares. En el documento que fue enviado a la Asamblea Nacional, se señala que a partir del año 2018, se esperaría que el crecimiento sostenido de las exportaciones no petroleras genere condiciones de dinamismo en la economía. La programación cuatrianual para el periodo 2017-2020 estima que Ecuador registrará un crecimiento económico cercano al 2%. Sin embargo, a mediano plazo se estima menores niveles de crecimiento económico debido a la disminución de los precios de petróleo y a la reducción de exportaciones no petroleras.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 Tendencia política. Por eso, y después de haber consultado con mi familia, pero con mucha lealtad al presidente, pongo a disposición mi cargo. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dictaminó orden de arresto domiciliario contra el excontralor Carlos pólit investigado por el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. En la audiencia de formulación de cargos se dictó además la incautación de fondos y la prohibición de enajenar los bienes de Polid quien se encuentra prófugo en Estados Unidos. Según informó el fiscal general del estado, Carlos Vaca, el ex Contralor habría pedido al ex Ejecutivo de Odebrecht la entrega de 6 millones de dólares por desvanecimiento de glosas de los años 2009 y 2010. Las resoluciones de Contraloría habrían beneficiado a Odebrecht al desvanecer glosas por un monto superior a 70 millones de dólares, según expuso el ministro público en la diligencia. Por ser mayor a los 65 años, la justicia ordenó el arresto domiciliario del encausado.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 Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles que Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Ya regresamos. Inicio de espacio promocional. Este martes 8 de agosto por Ecuador no para... El analista y doctor en comunicación Fernando Casado y el historiador Juan Paz y niño, conversarán con Marco Antonio Bravo sobre la coyuntura política del país. No se pierda, Ecuador no para. Este martes 8 de agosto, 21 horas 30, por Teleciudadana y www.andes.info.es. Guayaquil. ¡Bienvenido!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 Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora les contamos que con una inversión de 1.8 millones de dólares, el puerto de Manta contará con una nueva terminal de cruceros. Con esta obra, la capital Manavita busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Arrancó la construcción de una nueva terminal de cruceros en el puerto de Manta. Se levantará junto al malecón escénico y contará con áreas para recoger y dejar pasajeros, salas de reuniones y parqueaderos. Además tendrá servicios de alquiler de vehículos y agencias de turismo, todo dispuesto en un área de construcción de mil metros cuadrados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas resalta que con la inversión en la terminal de pasajeros, Manta busca que el puerto se convierta en el destino predilecto para los cruceros internacionales. Se tiene previsto que la obra concluya en los primeros meses del 2018. La inversión para esta obra llega a 1.8 millones de dólares. Durante la temporada 2016-2017, el puerto de Manta recibió 18 cruceros y para la temporada 2017-2018 se espera recibir a 23 barcos. Además se prevé acoger a 30.000 pasajeros por año. Arrancó la construcción de una nueva la Comisión de Relaciones Internacionales tendrá como prioridad en este nuevo periodo legislativo dar seguimiento al cumplimiento de los derechos y protección de los ecuatorianos residentes en el exterior, contemplados en la Ley de Movilidad Humana. Doris Solís, presidenta del órgano parlamentario, señaló además que socializarán el libro tercero del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Para dar cumplimiento a lo que estipula la Ley de Movilidad Humana sobre la atención a los derechos humanos de los migrantes ecuatorianos, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, Doris Solís, señaló que hasta el momento se vienen reuniendo con la Cancillería, el Viceministerio de Movilidad Humana, la Defensoría del Pueblo, entre otros, pues la temática de la mesa es integral. Hemos condenado la dura política migratoria en este momento de la administración eh, Trump en Estados Unidos, eh, ...para que no se violen los derechos humanos de nuestros hermanos. Otro de los temas que analizó la comisión fue el veto al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. Institucionaliza los grandes cambios que el país ha tenido en el ámbito de la seguridad, en los derechos de la policía, en la modernización institucionalización de esta entidad tan importante... ...y en las entidades complementarias. Sobre este mismo punto, la legisladora manifestó que se encuentran socializando el libro tercero... ...que tiene que ver con la creación de una guardia específica para la protección de las autoridades. Significa que más de mil policías y miembros de las Fuerzas Armadas hacen esta labor teniendo preparación incluso superior para otras tareas. Solís también se refirió a los acuerdos y convenios tratados por dicha mesa, como por ejemplo el Acuerdo de París por el Cambio Climático, el Acuerdo con la Flaxo, convenios comerciales con Bielorrusia, Nicaragua y El Salvador, entre otros instrumentos internacionales que se encuentran a la espera del debate y que son de carácter científico, económico, político y cultural. El Ministerio de Cultura y Patrimonio fortalece la gestión cultural a través de la iniciativa de fondos concursables. Un ejemplo es el joven artesano Vinicio Ayuy, quien emprendió su proyecto de vidrio fusión, confeccionando artesanías de vidrio con características de la cultura típica shuar. En Sevilla, Don Bosco, parroquia ubicada al sureste de Macas, la capital de Morona, Santiago, se encuentra Tuntiac, arcoiris en Shuar. Es el taller de Vinicio Ayuy, en donde plasma sus ideas a través del vidrio, como material principal y decorado con elementos típicos de la cultura shuar. Los diseños en vidrio llaman la atención por la complejidad de transformar el cristal en figuras esbeltas, livianas, manejables y atractivas. Ayuy entendió que este arte era su oportunidad de transmitir sin palabras lo que en su sangre grita sin voz, su cultura shuar. En la ciudad de Quito, ¿sí? cuando tenía 17 años me aventuré por esa ciudad y es donde conocí esta técnica. Aprendí con un con una jefa mía que iba a ser eh, Entré a un curso también de lo que es este vitrofusión. Entonces, donde perfeccioné esa técnica. Yo me emocioné, o sea, a mí me gusta esto, lo que es el juego, la técnica. Es lo que a, a usted le atrae, le, le llega más que todo, le llega. Entonces, cuando yo me planteé en el 2002, ¿por qué esto no mejorar con ...todas las cosas existentes allá en mi, en mi tierra... ...o sea, creo que es aquí en la provincia de Moro Santiago. Calla es el nombre que le dio a su sueño... ...y emprendió con su habilidad para plasmar historias de aves... ...culebras, plantas y animales tradicionales... ...en cada creación, usando adicionalmente productos de la zona... ...como el poro, semillas y otras. Ya sea el pilche, pininga, ya sea el ...ya sea el tronco, el tallo, las hojas, yo qué sé... ...las semillas mismo. Entonces... Vine trabajando esta idea, pero siempre venía trabajando la idea continuamente perfeccionando lo que es la técnica vitrofusión. Este el apoyo que busca fomentar este, este conocimiento, aprendizaje a su gente, a, a las personas que desean, que les interese aprender. Entonces simplemente ahí va, a ese punto quisiéramos llegar ¿sí? y descubrir y tal vez a futuro ser un microempresario. ¿Por qué no? Porque ya el shuar debía despertarse ya de, de ser un trabajador para alguien a ser un microempresario. ¿sí? Ya depender de sí mismo y que la gente, la gente que está ayudada, que está a su mano derecha, de izquierda, yo qué sé, también dependa ya de uno mismo. Y eso es decir, esto hacemos nosotros como cultura. Esto es cultura shuar. Esto descubrimos porque el shuar ya no es de la lanza, yo como sé decir, de la lanza, de la... ya no es. Sino el shuar ya él se valora en su conocimiento. Quienes conocieron se deslumbraron con esta manifestación artística. Gisela Vallejo, cantautora de la provincia, explicó cuánto aporta el emprendimiento de su colega para fomentar la cultura y ampliar las expectativas de la producción artística en la zona. Me llamó mucho la atención ver que era una idea innovadora. Él estaba muy orgulloso de su, de su tradición, de su cultura shuar, pero quería llevarla más allá. Más allá de toda la artesanía que es muy bonita, él quería hacer una fusión con lo que él había aprendido al salir de la ciudad, al trabajar en, en Quito, había aprendido a trabajar con vidrio. Y él me explicaba que eso es todo un arte, ¿no? que el vidrio se lo respeta, es lo, lo que me decía. Entonces él aprendió a trabajar con esto, más la artesanía shuar, dando como resultado unas obras hermosas eh, que son trabajo de autor. Una no es igual a otra y se las puede adquirir aquí en Morona, Santiago, en el emprendimiento que tiene él. Inicio en Sevilla, Don Bosco. Calla Yui nació como uno de los proyectos ganadores de los fondos concursables que impulsa el Ministerio de Cultura y Patrimonio. En el 2015 este proyecto conquistó a la provincia y hoy espera ampliar su mercado en las vitrinas nacionales e internacionales.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 crecer. Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad. El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica. Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica, soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo. Todas mis niñez que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas, mi mejor juguete era un lápiz. Y lo que antes era un sueño, exponer en algún museo, ahora ya es una realidad. Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña, es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología. Ahora ya la, la movilidad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 Plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT?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 Fin de Espacio Promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que ciudadanos argentinos piden declarar emergencia alimentaria en el país, mientras que Kenia vota bajo el temor de una nueva oleada de violencia. Le revisamos estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. Miles de argentinos celebraron el lunes el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. En coincidencia con la fiesta católica, grupos de manifestantes entregaron un petitorio con miles de firmas para que los legisladores impulsen por ley la declaración de emergencia alimentaria ante la crisis en la economía nacional. Pidieron además fondos excepcionales para comedores escolares y comunitarios y se expresaron en contra de la actual política económica. Eh, los trabajadores de la economía popular quieren que sus derechos sean reconocidos porque queremos que el gobierno ponga en agenda la situación de pobreza para empezar a resolverla, que se sancione una ley de emergencia alimentaria, que podamos tener las discusiones que el pueblo argentino quiere tener, que es cómo se han empeorado sus condiciones de vida desde que gobierna Macri y la necesidad de que esto se resuelva de manera inmediata. Porque el hambre de nuestros pies no puede esperar. Un desfile de peregrinos colmó la iglesia de San Cayetano en Buenos Aires con una marcha de 17 kilómetros hacia la Plaza de Mayo. La gente quiere trabajar y ganarse con el sudor de la frente y yo creo que ese es el gran anhelo del pueblo. No porque se me ocurra a mí, sino porque lo piden acá todos los días. Padre, pido porque un trabajo para mi hijo, para mi esposo, para quien sea. Quiero y necesito un trabajo. La marcha en la capital tuvo réplicas en las principales ciudades del país previo a las primarias nacionales del domingo que definirán candidatos para las elecciones legislativas de medio turno del 22 de octubre. Kenia vota bajo el temor de que se reproduzcan los sangrientos acontecimientos de los comicios de hace 10 años. Las presidenciales que enfrentan al actual presidente Uhuru Kenyatta y su principal rival Raila Odinga, que en 2007 denunció un fraude electoral contra el gobierno del que formaba parte Kenyatta, que acabó con 1.100 muertos y 600.000 desplazados. Kenyatta fue llevado a la Corte Penal Internacional, pero absuelto por falta de pruebas. Ahora puede alardear de un crecimiento económico desde 2013 del 5% anual. Por su parte, Odinga vuelva a denunciar un fraude preparado por el presidente saliente y las fuertes desigualdades en este crecimiento económico. Los keniatas han acudido a votar masivamente, aunque la capital Nairobi aparece desierta con los comercios cerrados y la población de regreso inmediatamente a sus casas. Pese a los discursos oficiales, ninguna de las dos partes ha querido firmar un tratado de aceptación de los resultados propuesto por la comunidad internacional. Hong Kong sufre una de sus epidemias de gripe estacional más severas de los últimos años. Según informa el Departamento de Salud, desde mayo hasta el pasado 2 de agosto, 320 personas murieron a causa de esta infección respiratoria. En total se han registrado 456 casos, la mayoría de ellos en personas de más de 65 años, si bien también hay víctimas entre los menores de edad. Tres niños se encuentran entre los fallecidos. Las autoridades alertan de que la epidemia se mantendrá activa durante las próximas semanas. La policía española anunció el martes la detención del líder de una organización criminal rusa que dormía con un hacha debajo de la almohada por miedo a ser asesinado. El dirigente detenido era mano derecha del máximo líder de la mafia rusa en Estonia y tras el asesinato de este se instaló en Mijas, un lujoso destino turístico al sur de España. Su temor a ser víctima de un ajuste de cuentas parecía fundado, ya que las autoridades detuvieron en junio a un sicario que ya había disparado a un miembro del grupo en Estonia y había viajado a España con la misión de asesinarlo. El grupo se dedicaba al tráfico de armas y drogas, las extorsiones, la prostitución y la trata de seres humanos. En los últimos años, la policía española detuvo a varios integrantes de organizaciones criminales rusas que habrían blanqueado sus beneficios en España, mediante la compra de lujosas propiedades. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Gracias por su fiel sintonía, que tengan un excelente martes. Hasta pronto. Usted está viendo Tele Ciudadana, tu voz, tu país.